Y bueno, ya va, ya podemos empezar con la, con la presentación, ya estamos... Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, ya estamos, no todos, pero sí la, la mayoría de los escritos, ¿vale? Pues bueno, eh, como sabéis, eh, este Meetup es eh, el, el último de la serie que está organizando el, la Fundación del Parque Tecnológico y Ciencias de la Salud. El objetivo es ayudar a todo el, el ecosistema relacionado con el parque tecnológico pero también a, a todo aquel que, que quiera escucharlo y bueno todos los meetups se, se graban y se suben a las redes sociales de, del parque, también se están compartiendo en las de Granada Salud como, como organización asociada a, a Granada Salud y lo podéis consultar todo en, en la web. Hoy tenemos la, la suerte de contar con, con Mari Carmen de Finanzas de Masí, que es una consultora, eh, una empresa de consultoría granaína, que lleva ya bastantes años asesorando a, a empresas y a organizaciones en, en materia de deducciones fiscales y ayudas relacionadas con la investigación y el desarrollo. Pero bueno, que yo creo que ella, ella se presenta mejor. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Vosotros. bueno en primer lugar buenos días a todos a todos los asistentes gracias por estar ahí en, en un nuevo Metap. que eh, ha organizado por, por lo que es la fundación del PTS y bueno pues, por supuesto pues tanto a Pablo como a Lourdes y, y a Ana eh, de toda la organización del, del PTS pues, por coordinarnos no tanto a empresas que estamos aquí en el en el parque pues como a otro, otras empresas que están interesadas en todo lo que es, ...este tipo de proyectos, líneas de ayuda, posibles líneas de, de incentivos, de liquidez, distintas medidas, muchas veces muy, muy dispersas o que se están publicando y nos, a veces nos perdemos un poco ¿no? y en, todo este, en todo este tema. Así que vamos a tratar de un poco de, de situarnos. Pues muchas gracias a todos los asistentes y continuando un poco con lo que decía Pablo, pues hago una breve presentación de nuestra para que sepáis a, a qué nos dedicamos. Eh, nosotros, como, como comentaba, eh, somos Finanzas IMAX de Main, somos una consultora económico-financiera, estamos ubicados aquí en el Parque Tecnológico de Granada y estamos especializados en empresas con líneas de IMAX de Main. A partir de poner el foco en, en esta tipología de empresa, que es muy, muy peculiar, con unas necesidades muy peculiares, eh, tenemos distintas líneas de, de actividades, distintas líneas de servicios, cada una es independiente, una sobre interconectada, para poder eh, bueno, pues, eh, eh, dar eh, una solución a las posibles necesidades que puedan tener. Sin extenderme tampoco demasiado, pues eh, quisiera hacer referencia, por ejemplo, al tema de las deducciones por imad Es un, una línea en la que estamos trabajando mucho, una línea de servicios que lo que pretende es eh, poder retornar una parte del coste económico que supone el desarrollo de tecnología propia dentro de una empresa. Eh, entonces, todas esas empresas que antes me habéis comentado que tenéis departamentos de I+D o simplemente que tenéis línea de actividad de I+D, pues este es un mecanismo fiscal a partir del cual se puede recuperar parte de esos costes de desarrollo. Otra línea de, de actividad, pues, son la financiación de proyectos, la búsqueda de financiación de proyectos. Eso, puede de distintos métodos, desde de, convocatorias públicas que puedan eh, dar algún tipo de incentivo eh, para que podamos llevar a cabo ese proyecto que nosotros queremos realizar, como otras posibles vías de, de financiación, no ya solo de proyectos, sino, eh, pues, a través de partners, a través de inversores, Business Angels... Otro tipo de financiación, pues tanto bancaria como financiación no alternativa, todos los temas de financiación, tanto pública como por vía por entidades financieras no bancarias o búsqueda de socios, eh, de business angel o otro tipo de inversores, son líneas que trabajamos. Eh, otra línea de servicios que os puede interesar es todo el tema de asesoría empresarial, desde el punto de vista contable, fiscal, mercantil y laboral. Aquí, aparte de dar cumplimiento a lo que son las obligaciones eh, de las empresas en sus distintas vertientes con la administración tributaria, nosotros ponemos especial foco también en lo que es la, la información. Es decir, esa información está, está cuidada, está tratada, porque a su vez como base de tener una buena información financiera nos puede servir para las distintas actividades o otro tipo de servicios. Es decir, a partir de una buena información pues, podemos ir presentando proyectos, podemos trabajar el tema de las deducciones, por lo menos en la parte económica, en la parte técnica eh, va por, por, precisamente por esa vía, ¿no? Eh, o luego puedes pedir otro tipo de, de financiación. Entonces, es un, una base sólida para poder ofrecer un valor añadido diferente a otro tipo de asesoría empresarial o asesoramiento empresarial que, que puede existir. Y sin extenderme mucho, destaco otras dos líneas de actividad, como es el tema de auditoría de cuentas, tanto para el tema de proyectos como en sí para lo que es eh, otro tipo de auditoría voluntaria, eh, como puede ser la entrada de nuevos socios, pues todos esos tipos de servicios relacionados con la, con la auditoría de cuentas podemos hacerlo. Y un servicio especial de, de dirección financiera que también nos están pidiendo, que es un valor añadido poco más allá del tema de asesoramiento, porque ahí va ya va un. un un pasco un poco más completo. En fin, esto un poco eh, brevemente, por saber qué línea de actividades tenemos, os resumo que eh, somos una consultora muy especializada en empresas con líneas innovadoras, con líneas de actividad de IMAG Entonces ya sin, sin más, si os parece, vamos a centrarnos en lo que es el METAP que nos ocupa, que nos ocupa hoy. Por eh, tener un foco... Mmm, un punto de qué es lo que vamos a ver, pues vamos a tratar de analizar eh, distintas líneas de ayudas que pueda haber o distintas líneas de proyectos que, a los que nos podamos presentar, donde pueda haber fondos para, para nuestros proyectos, eh, tanto a nivel, pues bueno, eh, en Europa, podemos irnos incluso a, otro, a la América Latina, hay también proyectos o líneas de fondos con, con el Banco Latinoamericano, pero por centrar un poco porque si no, nos perdemos esto de la línea de, de ayuda en un poco un mundo, es decir, hay mucha, pues, muchas líneas eh, pues para tanto nacionales, internacionales, por sectores, por actividades, por comunidad autónoma. Es un auténtico mapa el tema de, de ayuda. Ahí os sintetizo eh, que lo importante es que nuestro proyecto pueda encajar con la línea de ayuda y no al revés, porque si no a veces es difícil. Otro segundo foco lo centraremos sobre todo en, en proyectos de ID, puesto que, que bueno, el enfoque en general es para, para empresas que tengan este tipo de actividad, vamos a centrar un poco cuando nuestros proyectos en particular son dentro de esta línea. Otro punto que trataremos de analizar es posibles líneas de liquidez que puedan digamos, surgir o venir bien con, con, en relación con el estado de alarma que nos encontramos para nuestra empresa. Y otra serie de líneas económicas que, que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto es un poco el mapeo de, de qué es lo que vamos a ver. Y sin perder el foco, que todo esto esté relacionado con lo que es el COVID-19. Es decir, son sobre todo preceptos que se han ido publicando en, en, el, BO, en el BOJA, según el, el ámbito de la comunidad autónoma o a nivel provincial, los pues, motivo del estado de alarma en el que, en el, en el que nos encontramos. Bueno, una vez situado de qué vamos a hablar, pues vamos a empezar un poco pues, por distintas líneas eh, que podemos encontrar eh, en cuanto a temas de ayuda o presentación de proyectos. A nivel europeo, por ir un poco, digamos, de lo más eh, ambicioso que quizás podamos tener y, y en cuanto a cuantía de proyectos y demás, pues tenemos ahí lo que es eh, el, los proyectos de Horizonte 2020. Son proyectos, eh, bueno, pues complejos, hay que trabajarlos eh, también muy bien, pero lo bueno es que, eh, bueno, son muy, están muy estructurados. Se sabe, en general se suele saber, saber bien, pues bueno, tanto sus su fechas de deadline y cuando termina esa convocatoria, la plataforma de la Unión Europea se satura en, en momentos ya, con tu, eh, cuando terminan, básicamente cuando se, los días ya que de finalización, más próxima a la finalización, pero si lo hacemos antes, la verdad es que la plataforma funciona bastante bien. En esta eh, dirección web podemos encontrar los distintos calls para, para proyectos que hay en vigor y, y su deadline, es decir, la fecha de finalización. Eh, aquí simplemente son hipervínculos, pues pinchando en cada uno de ellos para quien no conozca el tema, te, te abre ya eh, en concreto esa call y puedes encontrar más, más información sobre, sobre esa línea. De actividad o esa propuesta que, que nos marca la Unión Europea. Eh, aquí hay otras, o sea, son las que actualmente hay en vigor. Todo esto va cambiando. También, bueno, pues mirar han puesto distintos colores para saber si, si están eh, saliendo nuevas convocatorias. Como hemos comentado, esto cambia frecuentemente, pero se abren una y se, y se cierran otras. Y estas son las últimas que he publicado. Mari Carmen, perdona, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? eh se te ve a ti. No. <risa> Muy mal, pero... Pues entonces, voy a... Yo, yo sí eh, veo la, la yo, pantalla, ¿eh? Yo, yo, yo, la también, yo, yo también la veo, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí no, pues no, ent sí. entonces soy yo. Entonces, nada, disculpa entonces. ¿Me veis o...? ¿Sí? Tengo que un poco reestructurar. Eh. No, no, no, se, se ha visto, ello. Eh, yo, yo la estoy viendo perfectamente. No, vale. Nada, perfecto. Entonces, nada, Maricarme, era yo el que estaba en otra. Ah, Disculpa. No. <risa> o sea el directo no sí. nada, Bueno, pues, eh, ¿se parece? Seguimos un poco con, con el tema que, que no ubicaba. O, comentábamos eso, ¿no? Que, que en esta dirección web podemos encontrar eh, pues, los calls que hay publicados, que esto cambia y, y, bueno, pues, acaban unos y comienzan otros y, simplemente, pues, pues eh, son hipervínculos que nos dan más información. Eso a nivel de convocatorias que pueda haber ahora. Eh, centrándonos en, en la relación de, de la iniciativa o de los proyectos que hay eh, pues con el, el COVID-19, con el estado de alarma, pues igual en la página que hemos comentado antes eh, están también eh, identificadas pues, las distintas iniciativas que pueda haber eh, relacionado con, con la situación. Eh, esto suelen ser interesante identificar cuando esos proyectos son o están relacionados o podemos dar una solución, porque normalmente tienen un mecanismo muy rápido, son evaluan rápido, son prioritarios, con lo cual pues, vamos a intentar eh, la medida posible, si vemos que nuestro proyecto puede ir por aquí, pues vamos a tener una respuesta más rápida a, a ese proyecto que queremos presentar y unos fondos más rápidos. Eh, Ahora mismo, por ejemplo, pues están en vigor pues, todos los temas que es de robótica, y relacionados con, la, con lo que es el cuidado de la salud y de investigación y desarrollo. Sobre todo en lo que es la Unión Europea, pues va mucho por aquí, con lo que es la vía de investigación y desarrollo. ¿no? Eh, para nuestros proyectos, fondos para los proyectos que ahora mismo pueda haber en vigor por parte de la, de la Unión Europea. Pues ahí tenemos eh, los proyectos que hay ahora mismo en abierto y van sobre todo pues ligados a, a la situación que tenemos, es decir, pues, temas, los proyectos van fundamentalmente para temas de diagnóstico, para temas de tratamiento o para temas de, de vacunas realmente, bueno, hay ahí una dotación económica importante de fondos, pero también bueno pues los proyectos son, son muy, muy competitivos. Hay, como sabéis, la Unión Europea hay unos expertos que evalúan, hay un panel de expertos que incluso son distintos y se reúnen para luego hacer una apuesta en común y, bueno, son competitivos también eh, los proyectos de, de la Unión Europea. Creo que es interesante también eh, destacar un... Bueno, una iniciativa que va a haber la semana que viene, eh, promovida por la Unión Europea. Eh, en esa iniciativa lo que se trata es de conectar distintos elementos que, que bueno, al final tienen que estar interrelacionados, es decir, la sociedad, las la personas, empresas que sean innovadoras o con, o con capacidad para dar soluciones, inversores de toda Europa. Es un punto común que ha planteado la Unión Europea para eh, intentar buscar esas soluciones innovadoras relacionadas pues, con, lo, con los distintos retos que nos plantea el, el, el coronavirus. Eh, como he comentado, pues, se va a desarrollar un evento online, os bueno, podéis pues, eh, conectar ¿no? eh, y la, semana, la semana próxima. Y creo que es interesante porque nos va a marcar un poco la tendencia de la Unión Europea, es decir, el, qué es para la Unión Europea los retos prioritarios que ahora mismo tiene sobre todo relacionados con el este estado de alarma. Entonces son muy diversos, veis que va, pues, temas de salud, temas digitales, eh, eh, hay distintos retos, vamos a ir un poco comentando. Por ejemplo, en el, en el tema de salud, que es, eh, es eh, una de las cuestiones que, que se está planteando, bueno, pues ahí, están... Eh, digamos, buscando soluciones o se plantean como retos todo lo que son eh, relacionados con, con lo que es la vida saludable, eh, promover iniciativas de salud, eh, incluido lo que son temas de, de hardware, lo que es el tema de telemedicina, por supuesto, todos los temas de, de lo que es ventilación, ahí lo que se busca es, pues no que cada país fabrique su propio ventilador, sino intentar que haya, pues, una máquina de ventilación que pueda ser más o menos común y no que haya distintas versiones según cada uno de los países. Equipos de protección, pues hay tanto protección para materiales, sobre todo el de personal médico, eh, mascarillas, por supuesto, que encima ahora sabéis que en Google es el término más buscado, ¿no? el tema de mascarillas, eh, lo que es la calidad de las mascarillas, eh, que puedan ser reutilizables, alternativas que pueda, que pueda haber. Eh, otro gran foco, por ejemplo, pues los ventiladores, los respiradores, pues, lógicamente, es decir, buscar un, un nuevo sistema de ventilación, sobre todo relacionado con la, con la, con la industria, ¿no? eh, que tenga un uso, un uso médico también, el tema del transporte que sea santiguado, se puede transportar por, por Europa y que se pueda producir a, a gran escala. El tema de protección médica, pues, pasa pues igual, ¿no? Eh, Ahí veis pues, para lo que es la una detección temprana, eh, además también de, de testeas, pruebas rápidas, control remotos o o temas de investigación, eso en cuanto a líneas relacionadas con la salud. Eh, algún pe un pequeño inciso, perdona. Eh, yo soy el Challenge Coordinator vale, de, de la parte que es el cajón de sastre, que sería el octavo punto, que es others Entonces, si alguno quiere una ampliación de información sobre este tema, encantado de, de ayudar. Ya te, te dejo. Qué buen punto, vale, Pablo, perfecto. Pues genial, ya sabéis, eh, como comentaba, esto es importante saber estos retos porque no solo de cara a, a qué podemos presentar en la Unión Europea, sino como esto va escalando para abajo, va escalando para los fondos nacionales de la comunidad autónoma y, bueno, en ciertos casos locales, pues esto es un, un, una cosa que tenemos que tener en mente pues para saber eso, los tipos de proyectos, que es lo que están buscando, al fin y al cabo… Si es posible que lo que nosotros queremos hacer, nuestro proyecto encaje en, con alguna de estas líneas, pues perfecto, porque va a ser más fácil que encontremos esos fondos, esa iniciativa... O sea, aprovechamos para, para ir contando alguna otra cosilla ¿vale? y, y llenar este, este incómodo vacío o lo que os contaba antes. El, si tenéis alguna duda sobre el hackathon, sobre todo la, sobre la parte de Health and Life, eh, encantado de, de ayudar, podéis hacernos llegar las la dudas porque yo, yo estoy actuando como Challenge Coordinator de esta parte y aunque todavía hay co algunas cosillas que se están terminando de definir, no está todo lo definido que, que aparece, está, está avanzando muy rápido, tiene un apoyo muy decidido por parte de la Unión Europea y es increíble la, la cantidad de talento que, que hay ahí. Eh, eh, Mari Carmen, tampoco le llegan los WhatsApp, o sea que a lo mejor ha tenido un apagón total de, de conexión. Eh, Pablo, yo si queréis podemos comentar un poco de Neotech, que también nos vamos sí, a traer perfecto. a Juan Luis Romera Santiago en breve. Eh, me Mar ha dicho que iba a comentar algo porque salió la convocatoria el 15 de abril y tenemos, bueno, se tienen la empresa hasta el 15 de de, de junio para presentarlo. Perfecto. Entonces, son unas propuestas bastante exhaustivas, pero son unas propuestas muy interesantes, ¿no? Para las empresas que tienen menos de tres años, pues una, eh, una que no hayan repartido dividendos, eso es un tema importante, <risa> no vaya a repartir dividendos que alguna empresa le ha pasado y nos han podido presentar a Neotech, es una de las ayudas mejores que hay, ¿no? Neotech y el AC Accelerator, para mi punto de vista, son de lo mejorcito que hay, ¿no?, de, de la ayuda. Entonces, bueno, que lo sepáis también, que ya está el, en el BOE, que las condiciones son parecidas a las del año pasado, y que Marigal nos va a contar un poco ahora, pero también vamos a traer en breve, en la segunda semana de mayo, nos vamos a traer a Jordi Romero C Santiago, que es de Cedeti, y que nos contará de forma exhaustiva cómo presentar la propuesta para que sea eh, atractiva desde el de punto de vista de los evaluadores y, y sea eh, beneficiosa, sea eh, financiada. Nosotros hemos ayudado desde el parque, yo, yo he ayudado a diferentes empresas y, y han salido bien. Entonces, han, ha habido varios casos de éxito en el, en el PTS de Neotech, ¿no? que han conseguido Neotech. Así que cualquier duda, pues estamos también a vuestra disposición. Eh, no estoy consiguiendo conectar con, con Mari Carmen. Eh... Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Soy Juan Miguel, he conseguido hablar con ella. Eh, me dice ah. que está reiniciando. Ha tenido un ah, problema sí. técnico. Ah, bueno, entonces, si ¿sí ha sido la computadora, claro. Sí. <risa> Tendría que reiniciar todo. Sí, perfecto. sí va a reiniciar y creo que se conectará en unos minutos. Eh, estupendo, perfecto. Venga, genial. No, muchas gracias. Nada. Pues eh, si quieres ir comentando un poquito más sobre Neotech o si queréis aprovechar y plantear alguna duda que os haya surgido por ahora eh, Soy Juan Miguel otra, otra vez ah, Yo me he incorporado bueno, vale, un pelín sí, sí. tarde. si sí, no importa aprovechar este momento para... ¿Alguien puede hacer un resumen? Sí, pues mira, eh, Mari Carmen ha presentado lo que son los servicios que, que ofrece su consultoría y hasta os ha ido, ha empezado a hacer un, un breve repaso de las ayudas. Hemos ido, hemos empezado quizás por las que están un poquito más lejos, por las europeas, ¿no? Y ha puesto en la presentación, que de, después os compartirá, lo, lo que son los enlaces a las distintas líneas abiertas ahora específicamente para el tema de COVID. Eh, comentando eso que son ayudas eh, competitivas eh, porque se, se presentan empresas y organizaciones de toda Europa que son pues eso que no son sencillas, hay que prepararlas bien, pero bueno, que hay, hay bastante dinero. Y después ya hemos comentado también algo un poquito sobre el tema del hackathon que, que se está promocionando desde la Unión Europea para intentar buscar soluciones eh, conjuntas, no solo nacionales o regionales, a los problemas, porque son con problemas también conjuntos, son problemas globales. Y, y bueno, eh, hemos eh, repasado los diferentes topics de, de este hackathon, que, que no son topics cerrados, también hay un apartado que es un poquito más cajón desastre, que es otro, donde cabe un poquito de todo, ¿no? Y, y ahí estábamos. También ha, se ha comentado, ha comentado brevemente también Lourdes, el eh, ayuda de, de NeoTech, que preguntaba a Susana eh, si era para empresas con una vida no superior a tres años. Antes era para una empresa con para empresas eh, con menos de dos años. En la convocatoria que acaba de salir no me la he leído, pero si es como la de la anterior, eran dos años. Y bueno, es un breve resumen. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa o añadir algo más, no, no seáis tímidos. Eh, vale, perfecto pues ahora supongo que vamos a seguir repasando todo lo que son las líneas de ayuda y vamos a ir ya poquito a poco acercándonos ¿no? para ver las líneas de ayuda a nivel nacional y a nivel regional la, las que hay y ya degradando un poquito estas últimas ¿vale? vamos a ver si Maricarme, Maricarme. al menos ya le llegan los mensajes por lo cual es que algo irá recuperando de, de colección, perfecto pues, eh, si queréis eh, alguno alguna alguna, eh, aprovechad y presentar un poquito quiénes sois brevemente y qué hacéis. Si os animáis, porque suele ser esto como poco tan interesante como las reuniones y sí, el conocer al resto de la gente. Hola, hola, ¿se me oye? Soy Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Eh, aprovecho para... Bueno, disculpad que no ponga la cámara, creo que no tiene mucho sentido... Eh, y hay un poco de lío a mi alrededor. Bueno, eh, nosotros desarrollamos un cinturón para prevenir fracturas de cadera. Eh, tengo una división claramente eh, de, dedicada a la investigación y desarrollo y esa es la razón principal por la que estoy aquí. A ver si es posible eh, encontrar una vía para financiar la, la investigación que siempre es carísima, siempre es muchísimo más cara y más larga de lo que uno tiene en la cabeza. cuando bueno, ¿sí? Así que, bueno, dejo paso ya, que parece que llega, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por, por la presentación, realmente muy interesante. Ahora, yo estoy seguro de que alguna de las líneas te, te puede encajar. Sí. Maricarmen, ¿has vuelto con nosotros? Se, se ve se, se, y se escucha. Se ve y se escucha. Eh, perfecto. Decía que, por no repetirme, este relacionado con, con los retos de vida saludable, este sí, porque me ha... Me comenta, eh, lo último que yo te he oído es que, bueno, que tú estabas como coordinador de uno de ellos, ¿no? Exacto, sobre el, el cajón desastre. Hay un octavo topic en, aquí en Health and, Health and Life, en Life Science, que es Others, que es un poquito un cajón desastre. Para los que no encajen en el resto, yo coordino ese ese topic, el de, el de otters. O Así sea que cualquier pregunta que tengáis, encantado de ayudar a lo que pueda. Perfecto, bueno, pues vamos y avanzando. Os decía, otro reto está relacionado con lo que es la continuidad del negocio. pues mm, Por ejemplo, ahí se plantean retos eh, relacionados con lo que es el trabajo en equipo, eh, con nuevos modelos comerciales, con cadenas de valor, con protección de empleados. Ahí, sobre todo, eh, estos distintos retos van eh, por mejorar lo que es la productividad, eh, lo que es las herramientas para modelos de, de negocio. Todas esas, todas esas cuestiones son las que están buscando por ahí por la continuidad del de negocio. Otro, otro gran reto que, que se plantea está relacionado pues, con, con temas de cohesión de la política social y, y ahí podemos encontrar, pues, bueno, la identificación de, de, pues, de grupos de riesgo para mitigar también temas de difusión de noticias falsas, hay incluso que eh, los cuerpos de seguridad han estado ahí eh, también ayudando porque se han quedado muchas, muchas noticias poco, poco correctas o malintencionadas relacionadas con esto, pues fíjate, seguro, es uno de los retos que se plantea También relacionadas con lo que es la arte y el, y el, el, el entretenimiento y, y, bueno, pues incluso pues, con, con, con temas un poco más, eh, más, más ligeros, ¿no? También tenemos otro gran bloque relacionado con los temas de finanzas digitales. Ahí, sobre todo, eh, los retos que se plantean es eh, apoyar la identificación de deficiencias, eh, o bueno, de, de necesidades financieras que puedan tener la, la empresa, cómo pueden acceder a esas empresas a ese apoyo financiero, cómo distribuir eh, esos fondos, ¿no? Eh, en general, bueno, por cualquier eh, tema que podamos eh, tener relacionado con, con temas de finanzas digitales, vamos a encontrar un, una, una, un posible reto y se puede plantear una solución. Y eh, relacionados con la educación es otro gran bloque, pues bueno, hay todo lo que es, sobre todo, pues temas de, de educación relacionados con, con internet El e-learning o trabajar los estudiantes en remoto, tanto de universidad como otro tipo de, de, de participantes, ¿no? relacionados con la educación. Y el cajón de de otros siempre lo tenemos, es decir, si no se ha planteado aquí... Eh, algún reto, pero nosotros queremos, podemos ofrecer una solución técnica a ese reto, pues eh, se puede plantear sin problema. Esto en cuanto a temas de la Unión Europea. Hay otra serie de, de convocatorias, eh, por ejemplo, lo que es el tema de instrumentos PYME, eh, distintas iniciativas, por ejemplo, la de Digibiscop, que es sobre todo por el tema de diagnósticos médicos, eh, eh, para el Instituto San Carlos III. Eh, salió publicado en Boe una gran dotación presupuestaria pues, para que la empresa o los interesados pudieran eh, hacer expresiones de interés, que esto bueno, pues se ha o sea, cubierto muy rápidamente los fondos que tenían con la expresión eh, de interés. Y relacionado con el tema del de Ministerio de Industria, pues aquí sobre todo, porque hay algunas empresas del parque que, que, que sé que se dedican a estos temas, ahí están buscando sobre todo... Eh, lo que es la impresión en, en 3D para fabricar mascarillas y, y ventiladores y relacionarnos con, con los refrigeradores, con lo cual pues, también puede ser una oportunidad tanto para empresas que se dedican a este tema como otras que tengan sus sistemas de producción y puedan adaptarlo a las necesidades que tenemos actualmente. Eh, en cuanto a lo que es el Ministerio de Industria, pues igual, sobre todo en este momento lo que está buscando son eh, soluciones que, estén, que sean ya muy cercanas al mercado, soluciones maduras en su tecnología, pues relacionadas con los nuevos dispositivos eh, de intervención y tratamiento, con la fabricación de ventiladores, con equipos de protección, pues con mascarillas, gorras, guantes, etcétera, de temas de desinfección. Entonces eso son sobre todo eh, lo que están buscando y para lo que es el fondo. En concreto, eh, relacionados con, con lo que es el instrumento, el instrumento PYME, pues hay también una línea específica para, para estos temas, ¿vale? A ver. Eh, os dejaba aquí la dirección web, eh, tenía abierta, pero al caerse la conexión pues se, se ha ido la página. Eh, pero, bueno, eh, en nuestra página web hay un apartado una específico que podéis ver relacionado con lo que es el instrumento PIME, que ahora pues, ha cambiado bastante, ¿no? ahora es EICI. Sí. Y, y también podemos encontrar una, una línea específica para, para lo que es el, instrumento, el antiguo instrumento PIME, pero relacionado con el COVID-19, con lo cual, pues bueno, pues van a ser eh, soluciones también eh, rápidas relacionadas con este, con este tema. Esto, digamos, a nivel de, de la ayuda europea, a nivel, digamos, estatal, eh, básicamente creo que es interesante para, para la empresa, sobre todo que tenga línea de ima de IMA, así, pues lo que son las líneas que podemos encontrar dentro del CDT. En este sentido... Eh, se ve que hay también un mapeo grande de, de distintas líneas abiertas y ahí, sobre todo, va relacionado con, con el tamaño de empresa que no, o la situación en tiempo de nuestra empresa, si es más incipiente o ya está más competitiva en, en el mercado y el proyecto que queramos presentar, es decir, si es un proyecto más relacionado con que eh, la investigación y desarrollo o bien ya es más un un proyecto más cercano al, al mercado. Eh, aquí, en particular, mmm, creo que es interesante lo que es la iniciativa Neotec, porque esa, esas iniciativas eh, acaban de salir, se acaban de, de publicar ahora mismo. Voy a ver si os puedo localizar eh, la página esta que tenía y que las tenía preparadas, pero al caerse la, la conexión, pues, sí ha, se han ido eh, De todas maneras, pongo esto, pongo esto mientras para que lo vayáis viendo. Como decía, eh, la, la iniciativa de esta es bastante, bastante interesante para, para empresas, porque, sobre todo aquí, lo que financia es eh, el plan de empresa, con lo cual nuestro proyecto puede encajar perfectamente Dentro de, de todo lo que son esas esa líneas. ¿no? A ver, eh, a ver si lo pongo por aquí. Os bueno, pues quería eh, integrar. Eh, está un poco complicado por el tema de, de la caída de línea de, de Internet. Pero, como, como comentaba, en esta, en esta página podéis, podéis encontrar pues todo lo que son la, las características que tiene esta, esta línea de, de ayuda. Sobre, os, voy a, os voy a poner esta por ejemplo. Como comento, acaba de, de salir, son subvenciones, sobre todo en líneas de incentivos para, para lo que es empresas... Eh, de relativamente reciente eh, creación, hasta tres años, y aquí eh, se, puede, se puede, digamos, eh, presentar proyectos eh, que tienen tecnología e investigación como principal línea de actividad dentro de su, su empresa. Se subvenciona el 70% del presupuesto del proyecto, hasta 250.000 euros, con un mínimo de 175.000 e incluso puede haber eh, pagos anticipados. Eh, los beneficiarios pues, son startups y empresas pequeñas eh, que hagan desarrollo de tecnología propia, ¿no? y eh, para ellos esta convocatoria pues, eh, es muy interesante. La cuantía que se subvenciona pues, es, como hemos dicho, un 70% y el mínimo 175.000 de proyectos. Los requisitos, pues son empresas que pymes básicamente, ¿no? Eh, y aquí importante es lo del capital social. El capital social, el mínimo, tiene que ser 20.000 euros para poder presentarse a esa, a esa convocatoria. Pero se puede hacer una ampliación dentro de plazo en el caso de que, de que no lo tengamos. ¿Y qué se subvencionan? Pues aquí son equipos, personal, materiales, colaboraciones externas, todo, todo lo relacionado con el, con el proyecto son, eh, son cuestiones que se, que se subvencionan. El proyecto se evalúa según lo que es la necesidad de mercado y la capacidad tecnológica y financiera de la empresa. y La gestión es importante, aquí valoran mucho. Nosotros hemos presentado ya proyectos de este tipo y aquí valoran un poco, pues, pues eso, principalmente, que tú tengas un desarrollo de tecnología propia, pero también el equipo, el equipo... Es, es importante ¿no? que ese equipo esté diversificado eh, y tenga una capacidad en sus distintos aspectos, pues tanto tecnológicos como comerciales, como de desarrollo, para llevar a cabo esa, esa iniciativa. Buscan que haya viabilidad en lo que estén, en lo que estén financiando. Eh, innovación, pues bueno, eh, si lo que financian son esos desarrollos de tecnología innovadora, pues que van a querer ver que realmente la empresa o bien ya sea innovadora de por sí o tenga ese potencial de innovación. Aquí este punto también lo hemos hecho, o podemos ayudar a las empresas que lo necesiten, tanto en la presentación de la convocatoria de Neotech como en este punto. Es decir, para el informe de ese experto externo que acredite que tu empresa está haciendo innovación, eh, podemos hacer ese, ese informe. Y luego, pues igual, en la justificación te van a pedir una revisión de, de gastos de ese proyecto y ahí podemos entrar también participando pues, con lo que es la auditoría, de lo que es la certificación de, de los gastos de, de proyecto. El plazo, como os he comentado, se acaba, de, se acaba de abrir el plazo y está abierto hasta junio, pero es verdad que es una... una es muy competitiva, muy interesante porque es importante lo que la dotación que financia, pero que hay que, que trabajarla, por lo que las empresas que estén interesadas, eso sí que hay que empezar a hacerlo pues, lo, lo antes posible. Eh, continuamos con, con, con las iniciativas y... Eh, Hemos visto proyectos europeos, proyectos nacionales, pues eh, dentro de la línea de los proyectos que tiene CEDETI, pues los clásicos proyectos de I+, más I+. E. Eh, aquí, eh, dentro de los proyectos de I+, B, hay un, unos, eh, unos apartados más específicos que han, que han salido relacionados con pues, lo que es el estado, el estado de, de alarma. Eh, ahí, eh, si nuestros proyectos pueden encajar Dentro de, de esos retos del de COVID-19, vamos a encontrar eh, que no miman, miman más en la presentación de, de esos proyectos. Es, hay unas una vías más rápidas para evaluarlo. En general, eh, respecto al CBI y los proyectos de investigación y desarrollo que podamos presentar, eh, lo que son los preceptos que se han publicado en el BOE pues, recogen una serie de medidas específicas para esta línea cómo son la, la suspensión de lo que es los plazos administrativos. Es decir, si nosotros ya tenemos proyectos presentados, pues los plazos han quedado en suspenso mientras dure, dure lo que es la situación. Esto o sea, sale publicado en el BOI en el, el precepto del Gran Decreto 463 del 14 de marzo. Y la prescripción y caducidad de esos proyectos están en suspenso. Eh, lo, lo que es los informes motivados, pues justamente ayer el Ministerio mandó una nueva comunicación respecto a los informes motivados. Esos son para proyectos, es decir, eh, para proyectos eh, propios ¿no? que queramos presentar. Aparte de, de esto, cuando tengamos un, una iniciativa de un proyecto de, de I, eh, podemos ir a este tipo de convocatorias eh, que, que podamos encontrar una línea de financiación pero también podemos tener eh, proyectos, proyectos propios de I D. Entonces, para esos proyectos propios de ID, también podemos eh, rentabilizarlo desde el punto de vista económico, esa, esos proyectos que no hemos conseguido que nos financien. Ahí hay distintas vías para, para eh, digamos, rentabilizar esos proyectos. Eh, fundamentalmente es esto que pongo aquí, deducciones por Maíz. Eso es las reducciones por imágenes de maíz, que también en nuestra página web hay un, un apartado específico para ese, para ese aspecto. Ahí podéis encontrar eh, ¿vale? bastante información para el que no conozca este tema. Ahora cuando se cargue la... porque estoy dando conexión con mi, con mi móvil, va, va más lento. Cuando, se, cuando no hemos conseguido financiación que a través de, de, de otra serie de, de mecanismos podamos encontrar esa, esa rentabilidad que estamos, que estamos buscando. Eh, y eso lo conseguimos mediante las deducciones por IMAX de maíz Como os digo, es un mecanismo fiscal. Aquí podéis encontrar eh, información de en qué consiste para el que no conozca el tema, pero os resumo que en, con desarrollo de tecnología propia, tenéis vídeos y demás, eh, es posible recuperar parte de los costes que del desarrollo de ese proyecto. Tenéis también una infografía de qué consiste... Lo que os comentaba, informes motivados vinculantes, que ahí el Ministerio mandó una nueva, una nueva comunicación. Esto es para tener la seguridad jurídica. Los informes motivados lo que, lo que nos dan es eh, seguridad jurídica de todo el proceso que estamos, que estamos haciendo. ¿Vale? Eh, bueno Continuamos un poco, eh, como decía... Eh, para proyectos de, de Sedeti, eh, pues eh, lo que son las características de estos, de estos proyectos eh, relacionados con el COVID-19 y lo que podamos presentar, pues hay una exención de garantías que es interesante precisamente pues, para, para facilitar ese, ese tema de presentación de proyectos. Por ejemplo, para empresas pequeñas, pues hasta, hasta 500.000 euros de, de, de proyectos. Eh, se, no, van, no van a estar exentos. Aquí, sobre todo, hay, en los proyectos de, de CEDETI hay una parte de incentivos, pero hay otra parte que es un préstamo reembolsable, ayudas parcialmente reembolsables. Entonces, en, en, esta, en este tipo de préstamos, que realmente son préstamos muy, muy asequibles, es eh, donde nos van a facilitar la exención de, de garantía. Eh, y... Rápido para que, puedan, para que puedan evaluar proyectos, sobre todo relacionados con el COVID-19. COVID y lo que es la justificación de, de esas ayudas parcialmente reembolsables, pues también, también se flexibiliza. En concreto, aquí, y eh, ha sacado lo que es la línea de lista expansión, que son líneas que tienen en, en todo el territorio nacional relacionadas con la innovación y que ahora, pues, por comunidad autónoma, pues también, también lo va lo va a sacar. Entonces, ahí tenéis un poco un, un esquema de, de lo que son las principales medidas en relación con los proyectos Celeti que, eh, que, se, que se ha obtenido. Os comentaba aquí, os ponía aquí. A ver, está aquí por el eh, tenemos también, para que luego lo podáis ver más detenidamente, Podéis encontrar también en, en lo que es nuestro, nuestro blog de noticias, ahí también tenéis, os pongo esta página mientras se va cargando, vale, bueno, ya se ha cargado. Aquí tenéis también eh, información, como hemos dicho, sobre proyectos eh, de I relacionados sobre todo con el CDTI. Las distintas medidas que se, están, que se están aplicando tenéis para los que sean un poco más, les guste más lo visual, tenéis un pequeño vídeo también, un resumen y, y aquí un poco de información también eh, bueno, pues de las distintas medidas que se, están, que se han adoptado. Pero un poco en resumen los tenéis también por ahí, los temas de, de cómputo de plazo, de sección de garantía, lo que es la rapidez en, en la línea de, de proyecto. A nivel andaluz, eh, hemos visto la Unión Europea, hemos visto Nacional y a nivel de Andalucía, pues yo creo que es interesante destacar eh, lo que es la plataforma andaluza que se ha creado para el plan COVID-19. Eh, ahí podemos eh, tener un, un, un punto común para identificar y, y analizar nuestras distintas soluciones y la capacidad que nuestra empresa tenga para dar solución a esos retos. En esa página también podéis, podéis encontrar eh, eh, lo que es, eh, pues, eh, oportunidades de negocio, soluciones que podemos nosotros eh, facilitar. Y un segundo punto que quisiera destacar es eh, la convocatoria de subvenciones de proyectos de imagen Es decir, eh, lo que es a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía, se acaba de abrir también la convocatoria para proyectos de y empresarial, es decir, la típica orden de incentivos. Y eh, proyectos de, de colaboración. Se sigue manteniendo, por ejemplo, algunos en abierto, por ejemplo, para los que os he comentado antes de la Unión Europea, también hay una línea a nivel andaluz que subvenciona los costes de consultoría. Entonces, si alguna empresa también quiere, quiere plantear algún proyecto europeo, pues, pues bueno, también de tramitarle la línea de incentivos para, para subvencionar los costes de consultoría. Y, y en este punto de proyectos de I D de la orden de incentivos, también es un tema que habitualmente hacemos. Hemos planteado eh, de la anterior convocatoria, ahora mismo eh, acaba de salir, salió en, el mes pasado y está ahora mismo publicada de la orden anterior. Tenemos proyectos de I D de la Junta de Andalucía que no han, que han apro aprobado, de la empresa eh, con las que estamos trabajando y hemos presentado proyectos. Y, y están justamente antes del estado de alarma, se quedó aquí en, en este punto de, de la presentación de proyecto. Eh, y por supuesto, las líneas de ayuda a la transformación digital. Bueno, pues es eh, línea eh, que tiene la Junta de Andalucía abierta, pues, por ejemplo, para los que es temas de procesos, de procesos de negocio, eh, digitalización de la empresa, esto que se quiere ahora comentar todo el tema de, de del trabajo De hecho, bueno, va a ser un hito antes y después de estos temas. Entonces, si, si hay una mejora de proceso de negocio, por ejemplo, la implantación de un IRP, un CRM, pues hay una línea abierta para ese tema. Si queremos, por ejemplo, hacer una nueva página web e invertir en SEO y SEM pues igual dentro de las líneas de transformación digital que hay abierta hay un apartado específico para este tema. temas de ciberseguridad, eh, también son eh, líneas en, eh, de, que había antes y que ahora se siguen manteniendo relacionadas con, pues, con todo el tema de, de la transformación digital. Eh, aquí el presupuesto mínimo son 6.000 euros e incentivan lo que es el 50% de ese proyecto. Eh, por ya ir acotando un poquito en el tiempo, eh, no lo he puesto ahí porque bueno, son puntuales, pero también hay ayudas provinciales. Por ejemplo, para, para el término municipal de Albolote, para los comercios que han ido cerrando, también ha salido algún tipo de ayuda. Todo esto que hemos visto son líneas de incentivo, eh, líneas de ayuda. Hay otras líneas que son líneas de, de préstamo. Aquí, por ejemplo, dentro de las líneas de préstamo, voy pues, hacer un recordatorio a las líneas que tiene NISA y que nosotros también las trabajamos. Tiene distintas líneas relacionadas con emprendedores, pues eh, PYME ya un poco más constituida, tiene distintas líneas. Y aquí, NISA, a raíz del de COVID-19, lo que se puede plantear es sobre todo una reestructuración del préstamo que nos ha dado. Aquí son préstamos. A diferencia de lo que hemos visto antes, antes son líneas de incentivos, líneas de, de ayuda, aunque a veces tienen créditos parcialmente reembolsables, y estos son literalmente préstamos. ¿no? Y en esa como he comentado, se puede plantear a, través de, a partir del COVID-19 pues, renegociar un poco el tipo de préstamo. Y bueno, pues los, los famosos ICOs, ¿no? los ICOs que están saliendo ahora mismo en relación con este COVID-19, va muy relacionado con, con empresas y autónomos. Ahí fundamentalmente es para atender necesidades de, de gestión y facturación eh, circulante y obligaciones, igual. Y unas líneas diabales que hay relacionadas con ese tema. Eh, para tramitar estas líneas ICO, pues eh, directamente, normalmente nuestra entidad financiera suele tener esas convenios de colaboración y eh, bueno, a partir de ahí los podemos tramitar. Nosotros también, es decir, tenemos acuerdos con distintas entidades, somos colaboradores financieros y podemos ayudaros también en la tramitación de, de esa línea de aval. Ah, y ya finalmente, para, para dar un poco de tiempo a que haya pues, preguntas y demás, son las líneas, las líneas económicas, ¿no? que casi fue un poco lo, que más, lo primero que salió, los pre, primeros preceptos que que salieron y que eh, nosotros también lo, lo trabajamos. Eh, aquí uno de los servicios que nosotros tenemos, una de las líneas que tenemos es la línea de asesoría, que también lo he comentado al, al principio, la línea de, de asesoramiento. Es eh, un poco tema del directo y tema de internet, no sé dónde se ha perdido, no sé si... Eh, hará un no, poquito, hará un minutito como mucho. Vale, eh, no sé si habéis visto lo de la línea ICO o se ha oído, no sé si. Sí, de, a... de hecho es de las líneas más interesantes para, para la mayoría de los mortales eh, a día de hoy. <risa> Otra cosa es que cada, que cada bueno. banco lo está gestionando de forma muy diferente, ¿no? Pero no sé si, de verdad, no, sí, no sí, seáis sí, tímidos y tímidas eh, animaros sí. a hacer preguntas. Bueno, os decía finalmente un solo un minutito, ¿vale? Eh, os decía que creo que esto no se ha oído, os decía que relacionado con las líneas económicas porque no se me quede nada en el tintero, pero ya muy brevemente. Que hay medidas pues o tributarias, mercantiles y por supuesto laborales, que es lo primero que, que se ha oído, ¿no? Y eso está relacionado pues bueno, con, con el otro servicio que tenemos de asesoría empresarial, que también os comentaba al principio y que podéis ver ahí. Entonces, os quería comentar eh, para que, bueno, luego las personas puedan tener el interés, que en el apartado también de noticias, en el blog también podéis encontrar pues, pues lo que es la medida económica motivada por el coronavirus, que básicamente son aplazamientos tributarios, aplazamientos de, de lo que es eh, deuda tributaria eh, modificación a las solicitudes de concurso, la formulación de cuentas anuales y los y lo famosos este. eh, Y finalmente, con esto ya acabo para el turno de preguntas, recientito, esto sobre supercalentito, eh, en, el, en el BOJA del día 15, eh, aparte de las prestaciones por cese de actividad para el tema de autónomos, se ha publicado también, eh, que se publicó ayer, un, una nueva línea de ayuda eh, para autónomos, eh, para aquellas personas que no hayan podido solicitar la prestación de esa de actividad, pues aquí hay otra, otra línea. Y bueno, por mi parte, pues para dar ya esa ese línea de preguntas, eh, os dejo, os dejo bueno, pues para, para que por ahí, Pedí disculpas un poco por, por el tema del, del directo de internet, pero bueno, esas son cosas eh, bueno, pues, que, que suceden. O, os prometo que durante… A, a la pregunta. Os prometo que durante las pruebas previas se escuchaba y se veía perfectamente. De verdad, que llevamos una hora antes probándolo y iba todo como la seda. Bueno, ya está. Bueno, pues, pues eh, preguntillas que queréis hacer y en la medida que me sea posible, pues intento responder a la... Me, me Pablo, ¿me, me oyes eh... tú? Sí, sí, yo te oigo te, te, te, vale. te, te bien. Eh, yo quería preguntarte, me, no sé si tendrás la información, pero ya te digo, las la líneas psico de, de todas las la líneas que sí. has presentado, eh, a mí me resultan especialmente interesantes en estos sí. tiempos en los que muchas organizaciones se están planteando eh, que el principal problema que tienen ya no es de rentabilidad, sino de simple y pura liquidez, ¿vale? Eh, y claro, sí. como muchos proyectos se están aplazando, eh, etcétera, etcétera, pues sí. eh, lo que hay es, es un desfase, eh, simplemente entre sí. las gallinas que entran y las que salen, ¿no? Y para sí. eso las la líneas de, de, de avales eh, van muy bien, porque incluso para operaciones sí. normales, de, de renovación de pólizas, etcétera, etcétera, sí. son una, una gran alternativa. Eh, ¿Qué te está llegando a ti respecto al funcionamiento? Porque distintas entidades financieras se están, eh, digamos, gestionándolas de, de forma muy diferente. En función del apetito por el récord que, que tienen cada una o el tipo de, de objetivo, empresa objetivo que, que tienen. No sé si tú tienes un poquito más de información de cómo, cómo lo está. Eh, haciendo. Sí, mira, en ese punto lleva, lleva razón lo que está... Lo que estás comentando respecto a lo que es la línea ICO, lo que es el, pre el proyecto publicado en el BOE, eh, lo que ha marcado un poco unos, unas línea, un marco global de, de actuación para este tipo de líneas. Entonces, en la, en la propia página web del ICO puede encontrar lo que es la información. Pero sí es cierto que, que digamos, cada entidad financiera. Que tiene que suscribir un acuerdo con, con, con el ICO para poder tramitarlo. el ICO lo que hace es que marca la línea general. La canalización de fondos luego a través de las entidades financieras que firman acuerdos con el ICO. Entonces, el ICO le da cierto margen de actuación, marca unos parámetros, pero le da un cierto margen de actuación. Y ahí, pues, era poco lo que tú estás contando. Cada entidad financiera, pues, está operando de forma diferente. Yo creo que ahí se, se puede plantear una, un, una estrategia financiera. Es decir, eh, lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son mi necesidad, mi necesidad de, de fondo financiero. Y una vez que tenga claro cuál es mi necesidad, pues bueno, el primer punto sería ir a, a tu banco habitual. Y va a pedir pues, una, serie, una serie de documentación que normalmente la suele, la suele tener si es tu banco, pues, ya sabes si es una empresa, pues los 303, las líneas de retenciones, los 390, eh, etc. ¿no? Entonces, en primer lugar, plantear cuáles son estas necesidades y eh, si, por ejemplo, necesitamos, por decir, algunas cifras, 100.000 euros. O a lo mejor el importe más grande se lo podemos crear en nuestro propio banco, pues 75.000. Intentar con el banco habitual eh, y plantear una estrategia de dejar una pequeña cantidad pues, para otro banco y ver qué tal otro banco no, no evalúa. Aquí una cosa importante eh, que habría que tener en cuenta eh, es que estamos hablando de préstamo y no de incentivo. Quiere decir que nos están prestando dinero, con lo cual... Cualquier banco donde vayamos, lo que va a ir, eh, mirar es nuestra, nuestra capacidad de devolución, es decir, lo que es la solvencia que pueda tener la entidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy muy presente. Yo, yo, yo aquí también que, quiero apuntar que eh, en realidad muchos incentivos son préstamos. O sea, son, son, son, son, son también préstamos con la diferencia de que además te exigen garantías personales. No olvidemos sí. que los ENISA, etcétera, etcétera, etcétera, eh, ha habido muchos problemas porque hay, ha habido mucha confusión. O sea, sí. se presentaban incluso con préstamos participativos y en realidad sí. de participativo nada. O sea, son préstamos que avalas personalmente y con los mismos o incluso más avales que, que con un banco. El hecho sí. de que los, en la línea ICO eh, esté avalada, avalada parcialmente por el Gobierno no está nada nada mal. Es como las líneas CETI, que tradicionalmente no han sido de especial interés para, para las pymes de, de investigación y desarrollo, igual por, el, por todo el tema de avales que exigían, etcétera, etcétera. Ahora, al no presentar aval, eh, se han convertido en una línea estupendísima de financiación para pymes investigadoras. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo, Pablo, efectivamente. Entonces, esta línea de ICO, sobre todo, tiene también otra línea de abajo que un poco lo que tú comentabas, porque muchas veces no solamente es que busques un, una línea de fondo ya vía de pesca, porque a lo mejor por la línea de incentivos no lo puedes conseguir, no encaja en tu proyecto, tú quieres presentarlo en este momento y no hay línea abierta, es, decir, es es un poco un mundo, pero bueno, tu empresa sigue, tú quieres seguir, porque realmente, aparte, la idea está muy bien, pero, eh, en fin... El cliente es también muy importante. Si tú quieres plantear una, una, una actividad y en este momento no hay línea abierta y la quieres empezar ya, pues bueno, crees en tu proyecto, crees en ti, pues te van a otro líneo o tipo de, de ayudas, como pueden ser eh, estas líneas. Pero no hay que de eso, que son préstamos, como tú me estás comentando. Y es un préstamo, eh, muchas veces, que vamos con una entidad financiera y la entidad financiera, ella, la mayoría de las veces, mm, devalua de por tu capacidad de estudiar. Hay algunas líneas que se llaman BEI, que vienen de la Unión Europea, también trabajamos con, con entidades financieras que eh, tienen claro lo que es un BEI. Esos son fondos que provienen de la Unión Europea igual, eh, que se canalizan materialmente para pedirlo a las entidades financieras y ahí sí financia el intangible que una empresa quiera crear. Entonces, pues miran un poquito más esas características. Pero como todas las entidades financieras, al final son, buscan solvencia, es decir, que sea rentable y la garantía. Entonces, todas estas líneas eh, relacionadas con el COVID-19 y con los avales, pues vienen un poco a suplir lo que tú estás comentando, que en vez de garantías personales, la entidad financiera se acoja para darte esa, ese incentivo, pues hay ese respaldo que le está dando el, el Gobierno. Y por eso estas líneas son, son interesantes. Pero eh, aquí también eh, matizar que estas líneas eh, tienen que estar, es decir, no puedes eh, refinanciar de deuda antigua, no te van a dejar, sino que digamos tienes que plantearlo como un que a raíz del, del problema del COVID-19, de, de cómo ha tenido esto en tu actividad, eh, puedas solicitar esta línea de ICO. Normalmente esto va acompañado de un informe financiero, que ahí pues las empresas que también podemos ofrecer ese servicio. Aparte de la terminación, pues ese informe financiero. No sé si con esto he ayudado a resolver esta pregunta o queda alguna, alguna cuestión más que se, que se quiera saber. Bueno, eh, creo que por, no plantean por aquí más cuestiones. De... De todas formas, tenéis nuestro contacto, tenéis el contacto de Mari Carmen. Eh, y además, todo se eh, subirá a la, a la web porque ha sido muchísima información muy condensada y estoy seguro de que ahora os sea, estarán bailando las la más de 20 líneas que, que se han presentado. Si tenéis alguna dudilla, aprovechad, hablad ahora o, o callad para siempre. Y, y si no, pues eh, aquí lo dejamos y, y lo dicho, seguimos en contacto. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias a todos, tanto a los organizadores como a los participantes. Eh, bueno, disculpas por, por la caída de conexión de, de la línea, pero bueno, ahí yo, como hemos dicho Pablo, esto se había probado desde hace una hora antes y funcionaba, pero bueno, pues son cosas que, que, que puedan surgir. De todas formas, bueno, ahí tenéis nuestro contacto, si no ahora en cualquier momento. Eh, podéis hacernos pues, cuantas preguntas consideréis y estamos bueno, pues a vuestra disposición para poder responderos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en, en otra conexión. Carmen muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, y por la paciencia que habéis tenido con, lo, con los cortes de internet, pero lo dicho, estos son, son imponderables cosas del director. Eh, pues nada. Seguimos. Un abrazo.